Escualo Oficial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 Vamos a mostrarle eh, algo que se usa mucho ahora en verano, que son los gaseos eh, Por un lado el gaseo autoarmable de caño Es muy fácil de armar, entre dos personas lo tiran hacia los costados Yo les voy a mostrar básicamente cómo es la estructura Lo extienden hacia los costados y el, el gaseo va a ir expandiéndose Le ponen la luna encima y ya le va a quedar armado Lo bueno de esto es que es eh, eh, fácil armado Son estructuras livianas eh, Y vienen en un bolso de transporte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 Ahora ya es tamaño, más que cantidad. Suma. Y no. esto es escandaloso, eh. Un robo. La hora, juez. Ya viene con... Ya pescate con lechuga, con ensalada también.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 En este caso, le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar telescópica, la cual plegada mide un metro es de 3 metros 90 m de largo, pueden tirar plomos hasta de 250 gramos. Rebatible, venga, venga, hacemos así, tac, se baja. Portarril de grafito con acero inoxidable. Yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe y no sé.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 Y al que compre el equipo de caña y reel, un 10% de descuento y la gorra va de regalo. Te presentamos este combo de mar con la caña Spinit Samoa de 4 metros de composición de fibra en 3 tramos para un fácil transporte. Soporta entre 200 y 300 gramos. Con pasahilo rebatible para evitar roturas. Acompañado de un reel Spinit LB601. Este reel tiene una capacidad de 180 metros de 0.45 la carga de nylon está incluida. Lo abonás en 12 cuotas sin interés de 1.900 pesos.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 Gente, ¿cómo están? Vamos a hacer un vellito nuevo, nos estamos yendo para Villa Paranacito Estamos acá con Mati No sé si se ven ahí, ahí con luquitas no, sí, no se ve, pero bueno, ahí están de poco, más bien Así que bueno, agarramos la, la ruta y nos estamos yendo por allá, chicos Así que le vamos a estar todo, ¿no? Vamos a ver Gente, llegamos a Villa Panacito. ya tiré mis cañas con las alarmitas Ya preparé el alinado, una receta nueva que va a seguir ahora Acá está que tiró su cañada también. ¿Cómo va Fede? Hace mucho tiempo que no seguís en un video. ¿eh? Eso es, la verdad. Ah. Pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, ¡Oh! pique.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 Oh, Pepe te está llevando demasiado Bueno, no, no pude picar el pique, es filmar el pique, Ahí la segunda de Pepe Arrancó acá ya con esa alarma ¡Oh! No, no, tremendo boludo, es un tremendo carpón boludo Como me gusta copiar Si, sí, si sí, la sabe la segunda. Aplasale, <risa> <risa> no, pues, afegale, pepe. Vas a por la escalera. No te comí ni por la escalera. Creo que esto es muy circuito. Bueno, ahí está el cocinero Pepe, acá con el disco. Ah, está. Sí. Ay, Aquí está aprendiendo a hacer la, la, la receta de... Oh, sí. o sea, yo acá llevo el boya vedolla. Acá estamos esperando la a la almiranesa hasta el de justo para comer, eh. La cosa de loco acá, atento a la jugada. ¿sí? Bueno, esperemos. Bueno, acabo de sacar la carpa ya.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 Milber, tigre El arco iris, verdurería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el arco iris en calle Santa María 3061 Tigre o comunicate al teléfono 4731 0705 o al WhatsApp 1522 83 31 Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael.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 carpone ¿eh? No, tremenda pelea, boludo. Ah, la carpita <risa> <risa> Sí. Esta, esta salió, ¿no? ¿Que se ha sacado otra carpa también, ¿Bien? Y La que sacó yo esta, boludo. Sí, boludo. Al cuidar, firman. Vamos a una devolución. Eso, bueno, Mati. que o Acá llegamos, nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo, estuvo buena la sí. pesca sí, espectacular de la y Fede Muy buena pesca la verdad Vamos no, no, todos para que frente Allá nos vamos Así que, bueno, chao Pepe jornada, día lindo. Estuvo buenísimo La pasamos genial, así que Un bueno, Si les gustó, demasiado. suscríbanse, síganos <risa> Nos vemos, hasta luego